Antes, real, real. antes, durante y después del Miss Universo Amelia Vega fue la tendencia que predominó en Twitter Y la razón es predecible Ella es la única dominicana que ha conseguido la corona Y siempre que se realice el y Los amantes de ese tipo de shows en el país recuerdan su hazaña Luego que el pasado año donde Kimberly Jiménez casi logra la segunda corona La elegida a representar de este año Debbie Aflalo Quedó afuera del top 16, lo que hizo revivir el concurso de Vega. Amelia Vega no se quedó callada. La ex Miss dijo que no haría ningún comentario y recalcó que no le gusta ofender a nadie porque uno tiene sentimientos con la gente de su país y vamos a respetar eso. Bueno, las redes sociales, el, por, por supuesto, pues no solo Twitter, también en Instagram. Muchos comentarios. Ahí vamos a Amelia Alcántara mientras estaba haciendo una Amelia publicación. Vega, porque hasta yo me confundí. No, sí, claro. claro. Pues Amelia, Amelia, Vega. Amelia Vega. Es Amelia Vega, perdón, pero yo pensé que no íbamos a referir a Amelia Vega. A Amelia Alcántara. <risa> la llame. La Excúsenme. Sí, porque yo después dije, coño, pero es de Amelia Vega que estamos hablando. Disculpa. Disculpen, eh. disculpen, disculpen. Disculpen, porque es demasiado no, a altura. No, para eh, sí. no espérate, no, no. hay que respeto a Amelia Vega, ¿eh? una figura claro. y a su esposo. No, <risa> no. Claro. Entonces, Siga. bueno, ahí vemos a Amelia Vega diciendo pues que ella no va a hablar nada en contra porque no quiere pues ofender, ¿verdad? Y que estaba, estaba nerviosa ahí viendo el concurso, ¿verdad? Y ahí vemos... Ahí estamos viendo la foto de ella cuando ya fue Miss Universo, una de las, según dicen en las redes, que más dinero le dejó a la organización Miss Universo sí. en toda la historia. ¿eh? Y miren los memes ahí de los muchachos en las redes sociales: eh, que todos los años ya es costumbre, cada vez que hay un Miss República o un Miss Universo, siempre mencionar a Bella Vega eh, en estos concursos. Y las redes siempre se van en una con ella sí. y por eso es tendencia. De, incluso desde antes de comenzar el, el, el, el certamen del Miss sí. Universo. Y el video que manda de Amelia Vega fue en el momento que ella estaba concursando, que estaba en el momento de bikini que ella menciona la República Dominicana, que es el más icónico y también puede ser el último cuando la coronan como reina de Miss Universo. Y fue buena su opinión de no querer criticar el por qué no llegó al top número 16, porque sabemos ya que eso es un negocio y la gente tiene también que cogerla suave, que todas quieren ganar.